hola qué tal cómo están hoy les voy a explicar cómo definir las columnas de precios a mostrar en el catálogo de neox en el menú principal de neox nos dirigimos a catálogo hacemos clic derecho en cualquier lugar donde aparecen los productos se desplegó en una lista de opciones de precios tildamos aquellos que deseamos ver si tienen una tilde lo deberíamos ver para quitar una columna de precios, repetimos el procedimiento anterior, volviendo a tildar el que no queremos ver. Además recuerden que pueden hacer clic en la columna para ordenar de forma ascendente o descendente el listado. Gracias, esto fue todo. Cualquier inconveniente, no duden en comunicarse con soporte técnico.